Bueno, buenas tardes, gracias a todos por, por estar, por venir. Y bueno, de nuevo el agradecimiento a las autoridades de, de la facultad del departamento que posibilitaron esta participación mía que hoy está concluyendo. Eh, efectivamente pretende hacer de algún modo una complementación y contrapunto de la conferencia inaugural, la conferencia inaugural del lunes de la otra semana, eh, habíamos presentado una mirada panorámica del desarrollo del comunismo en la Argentina desde sus comienzos, antes de la propia conformación como partido en 1920, de la etapa, digamos, conformación de 1911, 1912, a 1920, y luego las dos décadas y media que eh, siguieron hasta el desenlace de los años 43, 44, 45. En esa conferencia del lunes, del lunes 8 de abril eh, ya habíamos eh, acercado algunas reflexiones eh, sobre cuestiones que hoy vamos seguramente a profundizar. Pero bueno, quiero en todo caso darle el encuadre específico que tiene este, este encuentro, que eh, los que no han concurrido a las clases, lógicamente, la, la mayoría... Eh, este es, de alguna manera, está condicionada por, por, por el curso, ¿no? El desarrollo del curso, llevamos, ya hicimos cinco encuentros sobre la historia del comunismo como parte del seminario que dictamos que con, con Sergio sobre el comunismo en la Argentina y en Chile. Entonces llevamos, en el caso ya llevo cinco clases hablando del comunismo en Argentina de tres horas cada clase, llevamos 15 horas hablando. Así que hemos dicho unas cuantas cosas, de modo que no vamos a repetir algunas eh, cuestiones las vamos a recuperar, pero bueno, nos vamos a concentrar en el periodo planteado en el título, que ¿sí? está centrado en esta cuestión de qué ocurrió con el comunismo en la Argentina después de sus 25 años iniciales de desarrollo, en este, en este momento que eh, significó un verdadero desenlace histórico inesperado, inesperado para todos, para los comunistas pero también para todo el resto de las fuerzas políticas. Sociales en el país. Entonces, nos vamos a detener con un eh, examen bastante puntilloso del ciclo que se abre el 4 de junio de 1943, cuando en la Argentina se produce un golpe militar, el segundo golpe militar, el segundo golpe de Estado, y primero se había producido en el año 1930 que había implantado la dictadura del de general Uriburu, y había abierto luego la etapa de los gobiernos conservadores de los años 30 y principios de los 40. El 4 de junio del 43 se produce este segundo golpe militar que abre una coyuntura de eh, dos años y medio, en los cuales acaba germinando un nuevo fenómeno político y social en el país. Ese nuevo fenómeno social y político en el país fue el peronismo. Y el surgimiento y el desarrollo del peronismo, primero como un fenómeno social, político, vamos a tratar de, de desculpar el modo en que se combinan estas dos dimensiones. Hoy vamos a hablar mucho de esta combinación entre lo social y lo político. Hemos hablado mucho de esta historia, de algunas reflexiones teóricas, metodológicas, hemos de todos los encuentros muy interesantes. No solamente hemos hablado mucho de la compasión entre asentismo y el que sea y chileno, sino también sobre. Eso los modos de vinculación entre lo social y lo político. Y bueno, en esta coyuntura 43-45 esto es bien interesante porque ocurren una serie de cambios, transformaciones en la clase obrera argentina, la clase obrera y en, específicamente en el movimiento obrero, en el movimiento sindical, eh, que terminan afectando a, lo, a los comunistas. El final de la historia ya lo conocemos, ya sabemos como en la novela policial el, si el asesino fue o no el mayordomo la historia es sabida ¿eh? Eh, en una coyuntura vuelvo a decir, usar por segunda vez la palabra inesperada, inesperada por todos la historia concluyó con una derrota una derrota de los comunistas y una derrota de la izquierda de su conjunto ante el triunfo de este nuevo fenómeno político que en la Argentina no fue precisamente pasajero, sino notablemente duradero. Ese fenómeno es el peronismo. ¿Eh? un fenómeno, este, nunca mejor he empleado el término fenómeno, eh, de una notable durabilidad. Ustedes saben, seguramente eh, tienen mayor o menor conocimiento, que toda la cuestión de los debates sobre los orígenes del peronismo es uno de los grandes debates que surcaron no solamente al campo político de los Argentina. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué surgió el peronismo? ¿Por qué... La Argentina eh, conoció eh, un acontecimiento, o una serie de acontecimientos, en los cuales, por supuesto, algunos fueron este, muy épicos, como la concentración del 17 de octubre de 1945, cómo es que ocurrieron esa serie de fenómenos, que concluyeron en el triunfo político, electoral y político de Perón, y su, y su acceso al poder, ya definitivo, como presidente, a mediados de 1946, y se inició toda esa serie de transformaciones que la pregunta es ¿por qué ocurrió eso? no estaba en el no estaba en el, en el signo de las cosas no estaba si bien uno puede explicar de que hubo elementos hay elementos previos ¿eh? en el desarrollo social político que permiten explicar ese desenlace hay otros que son son no no esperables eh, vuelvo a insistir sobre esto porque en buena medida Quiero tratar de recrear lo que fueron las enormes dificultades de los comunistas, no solamente de los comunistas, del conjunto de la izquierda, para posicionarse ante lo, algo para lo que no estaban preparados. ¿Sí? El Partido Socialista, fundamentalmente el Partido Comunista de los años 20 y 30, como hemos visto con mucho detalle en, en nuestro seminario, eh, el Partido Comunista venía ganando una presencia... Eh, significativa en el movimiento griego y desde la segunda mitad de los años 30 de hecho se iba proyectando como la corriente que estaba dirigiendo el sindicalismo industrial es decir de no haber ocurrido el acontecimiento del 4 de junio la aparición fulgurante de la figura de ese coronel llamado Juan Domingo Perón no es en lo más mínimo hacer eh, un juego demasiado demasiado osado de, contra, de historia contrafáctica, sostener que para mediados de los años 40 o fines de los años 40, el Partido Comunista, sobre la base de la experiencia de dirección del sindicalismo industrial, iba a proyectarse como la dirección del conjunto del movimiento obrero. Porque en un país en donde, que experimentaba tasas de crecimiento industrial tan altas, en donde lo que aumentaba era precisamente... La, el volumen del proletario industrial dirigir a los sindicatos industriales lo proyectaba como la dirección del conjunto del movimiento obrero. Eso quedó claro ya para principios del 50. Muchos de mis alumnos en el seminario habrán escuchado que yo utilicé la palabra eh, espina dorsal para referirme al gremio ferroviario. La espina dorsal del movimiento obrero en sus primeros 30 o 40 años fue, la, fue el gremio de los ferroviarios desde 1922 llamada Unión Ferroviaria. Cuando la Argentina conoce esas tasas de crecimiento industrial de la que tanto hablamos, sobre todo empezando en los 20, ¿eh? anticipando un poco el modelo ICI del cual tanto se habla, pero claramente los 30, los 40, que virtualmente multiplicó por dos y medio el tamaño de la clase obrera industrial, ya la espina dorsal del movimiento obrero no podía ser un sindicato del sector transporte y servicios, tenía que serlo del sector industrial. Lo fue. Cuando uno saca una fotografía del movimiento obrero, ...en la Argentina de los años 50, 60, 70, 80... ...la espina dorsal era la UOM... ...la Unión Obrera Metalúrgica... ...que llegó a tener para los años 60... ...cerca de 500.000 afiliados... ...dirigir la UOM era dirigir al movimiento de ...no en vano... ...por ejemplo en los años 50... ...el gran caudillo metalúrgico Augusto Timoteo Bandor... ...que dirigía la UOM... ...luego lo proyectaba como el dirigente de, de la CGTI... ...el conjunto del movimiento de oro. ...entonces... Digo, me anticipo, ¿no? La mirada del futuro, ¿cuál es? El portentoso avance del proletariado industrial en términos sociológicos y del sindicalismo industrial. En los años, desde los años 20, y sobre todo en los años 30, 40, ¿quién era el que estaba mejor ubicado en la dirección de ese, de, de ese proletariado industrial, y ese sindicalismo industrial organizado como sindicalismo moderno, por rama, etcétera? Sobre esto algo voy a referir. Era el Partido Comunista. Eh, el surgimiento del peronismo frenó ese proceso. Entonces, claro, lo que hay que preguntar es por qué ocurrió. Partimos de la constatación. ¿eh? Partimos de esa, primero, la constatación. Venimos hablando mucho de esa constatación con los alumnos en el, en el seminario, pero podemos repasar tres o cuatro elementos. Fotos, ¿eh? una foto. Sacamos una fotografía el 3 de junio de 1943. ¿Cuál era la situación? El PC dirigía, como dije, los principales sindica sindicatos eh, industriales, en primer lugar, los trabajadores de la construcción, que era un sector que había conocido un dinamismo extraordinario en términos económicos en la Argentina desde los años 30, el país había organizado, había fundado, organizado y dirigía con mucha comodidad, casi sin ninguna ninguna oposición interna, eh, la FONC, la Federación Obrera Nacional de la Construcción, que era el segundo sindicato del país luego de la Unión Ferroviaria. La Unión Ferroviaria sí la dirigían sectores... Provenientes de la, de la corriente sindicalista y sectores vinculados al Partido Socialista. Pero la FONC la dirigían los comunistas. Una organización que para principios de los años 40 tenía cerca de 70, 80 mil afiliados. Los comunistas también dirigían el gremio de la carne. La Federación Obrera e Industria de la Carne, la FOIC, dirigida por un cuadro muy destacado desde hacía 15 años, en el PC, que se llamaba José Peter. Una figura muy conocida en el desenlace del peronismo. Luego voy a hablar. Porque hay una referencia muy interesante sobre la figura de Peter, que hace Domingo Mercante, uno de los brazos de derechos de Perón, ¿eh? casi jactándose, diciendo: La cuento ahora, porque bueno, de luego me olvido. Cuando se larga, lanza una huelga de la carne en el 43, ¿eh? Mercante era el brazo de derecho de Perón, ¿eh? entonces Mercante lo envían a negociar, ¿eh? la levantada de la huelga, bueno, Peter estaba preso, lo tienen que liberar para que él aparezca en una asamblea de trabajadores. Este, frigoríficos se tiene que contra, se tiene que hacer la asamblea en una cancha de fútbol en el doc Sur ¿eh? para poder reunir a todos los trabajadores decenas de miles de trabajadores de la carne y Domingo Marcante dice lo liberamos a Peter y lo llevamos y nos impactó y a mí me asqueó como militar no como militar me sorprendió diez quince veinte mil obreros de la carne vivando a Peter dice vivándolo a Peter viva Peter viva Peter ese era José Petar, eso eran los comunistas del movimiento obrero. Nosotros los, les despojamos esa influencia, ¿eh? decía Marcante. Nosotros, ¿eh? Marcante, como colaborador de Perón, luego Marcante fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en el querido Perón. Incluso se proyectaba como mucho más. Por eso su carrera se acabó. Eh, pero metemos en esta imagen, ¿eh? este dicho de Petar, que está. En una entrevista muy famosa en el 65, la revista Primera Plana. ¿eh? Marcante lo recordaba con mucha este, nitidez. Ese recuerdo fija en lo que quería decir es esa era la influencia que tenían los comunistas en el movimiento obrero. Nosotros tuvimos el mérito histórico de desalojarlos del movimiento obrero. ¿Sí? Ahora, algunos números más. Decíamos, dirigen la construcción, dirigen la carne, dirigen el fundaron y dirigían el sindicato metalúrgico, el antecedente de lo que fue la UOM, porque la UOM es del ciclo peronista, antes el sindicato fundado por los comunistas se llamaba SOIN, Sindicato Obrero de Indust la Industria Metalúrgica, también ese sindicato. El GREMO textil, la Federación Obrera de la Industria Textil, y luego dos sindicatos más, lo de los trabajadores sastres lo de la industria del vestido, los comunistas están muy orientados a la idea de sindicalismo por rama, entonces no querían hablar más de oficios. El sindicato históricamente se había llamado sindicato de Sastres y Cortadores, ¿eh? pero ellos lo rebautizan como Federación Obrera del Vestido, para hablar por rama, ¿eh? ya no sindicato por actividad por oficio, sino sindicato por rama, que concentre a todos los trabajadores del sector, independientemente del oficio, para que no, para que no quede débil en la negociación con una patronal que está unificada, como cámara. Entonces, este, con esto no estoy sosteniendo una idea que sería equívoca que es que el, el PC fundó el sindicalismo industrial por rama en realidad la idea de trabajar con el concepto de sindicato por rama ya estaba siendo propiciada por socialistas y sindicalistas de los años 10 y sobre todo de los años 20 lo que sí sostengo y creo que he demostrado con mis investigaciones que el PC desde los 30 y principios de los 40 se convirtió en un gran en un gran fogueador del modelo de sindicato por rama ¿Eh? Es un nuevo tipo de sindicalismo. Se pretende eh, lo, que, lo que pretendían lo, lo, los comunistas, a ver, tres o cuatro eh, componentes. Que, que, que es Interesante porque también podemos ver una perspectiva comparada con Chile, a ver cómo se dio Ellos hablan para los 30, principios de los 40, de sin, un sindicalismo de masas, que sindicaliza a todos los trabajadores. No puede haber ningún trabajador de la rama del sector, no importa su oficio, su calificación, su salario, ninguno fuera del sindicato. Hay que gremiar a todos. ...para tener poder en la lucha y en la negociación con la patronal... ...entonces sindicalismo de masa... ...sindicalismo moderno... ...hablamos de sindicalismo, sindicalismo moderno... ...contrapuesto al viejo sindicalismo artesanal... ...de oficio... ¿eh? ...o centrado solo en la acción directa... ...miren esto, interesante... ...el ¿Eh? Comunismo está diciendo... ...la acción directa es útil... ...es una de las acciones del sindicato... ...pero esta debe ser complementada con otro tipo de acciones. ...el sindicato tiene que hacer otro tipo de cosas... ...y qué tipo de cosas... ...bueno, tiene que hacer por ejemplo acción social tiene que este, montar proveedurías para compras baratas de productos alimentos, de para los trabajadores ¿Eh? tiene que ser hacer prevención social la FONC está fundando quiere fundar una clínica de los trabajadores de la construcción y avanza en ese sentido ya la tenían los ferroviarios los ferroviarios se llevaban la delantera en los 20 ya se había fundado el hospital ferroviario la hecha por el sindicato los comunistas van en la misma línea, intentan fundar una clínica de los trabajadores, es decir, una clínica lugares de recreación. La FONC funda en 1940 una universidad obrera, una universidad obrera, para dar cursos no solo de cultura general, sino cursos de capacitación técnica. Es decir, se, se entiende la idea, ¿no? Estamos hablando de un sindicalismo, cuando ellos dice sindicalismo de masa, sindicalismo moderno, estamos hablando de un sindicalismo polifuncional, multifuncional, que no se queda solo en la acción directa, sino que arremete en, en, en muchas direcciones. Un sindicalismo, además, eh, con altos niveles de centralización. Ya no, no cabía el sindicalismo de, cort, de tipo asambleario, eh, centrado en la pura espontaneidad, sino es un sindicalismo que tenía que eh, tomar las eh, bueno las responsabilidades de lo que era un sindicalismo moderno, que tenía que tener niveles de centralización y de profesionalización. Eso implicaba tener una cantidad de rentado, el, el sindicato necesitaba una cantidad profesional. El PC avanza en esa línea, por lo tanto supone, no hay que temer a la denominación, burocratización. El, el, el, el comunismo estaba avanzando en la línea de mayor jerarquización, profesionalización, es decir, de burocratización del movimiento. ¿Sí? Eh, al mismo tiempo, como, como sindicalismo moderno, industrial, de masas, tenía que tener un sólido trabajo en la base. Entonces hay un tema... A nosotros nos fue muy interesante eh, trabajar con, con, con algunos equipos de, de nuestros investigadores, de uno de los discípulos especiistas que trabajó específicamente en ese aspecto, digo ser uso, mostrando cómo el desarrollo de las comisiones internas y cuerpos de delegados, que es un, ustedes seguramente alguna vez habrán escuchado, que algunos han definido que esa es casi una de las grandes especificidades del movimiento sindical en Argentina. ¿eh? Algún autor, Adolfo Gili, dijo, lo definió como la anomalía argentina. Esa, ahí radica una de las dificultades para, la que, para, para, para que la patronal, para que la burguesía argentina haya podido dar vuelta completamente a la relación de fuerza entre el trabajo y el capital. Es muy fuerte en la Argentina el poder de las comisiones internas. ¿sí? Las comisiones internas, los cuerpos delegados. Es decir, esas instancias de base. Además de que el sindicato puede ser más grande, más fuerte, más poderoso. Por por la base hay. Eh, y muchos creen que esa institución de la comisión interna. Es peronista, es decir, está asociada al peronismo. Es cierto que el peronismo las generalizó, como generalizó el sindicalismo. Pero en realidad, la historia de esos organismos de base, esas comisiones internas cuerpos delegados, son pre preexistentes en Perú. Son de los años 20 y sobre todo de los 30, principios de los 40. Y fueron precisamente los comunistas los que más empeño pusieron en la formación de este tipo de organismos. En ¿Eh? el libro de... De, de Diego, precisamente, se llama La izquierda de las fábricas, es una historia del desarrollo de las comisiones internas. y él muestra cómo entre los metalúrgicos, los textiles, de la construcción de la madera, iban formándose ya importantes experiencias de comisiones internas Es decir, cuando aparece el peronismo lo que va a hacer el peronismo Perón, cuando llega al poder en el 46 monta una, una ley de asociaciones profesionales, una ley de, de, de sindical lo que hace es reconocer un organismo que era preexistente Ahora, yo no sé si ustedes advirtieron entonces que muchos de los elementos que son asociados al modelo sindical del peronismo, bueno, el peronismo qué hizo con, con la clase de los impíos? bueno, montó un poderoso movimiento sindical, con grandes sindicatos, modernos, de masas, polifuncionales, bueno, eh, eh, con comisiones internas, casi todos esos elementos característicos del, del modelo sindical en el peronismo estaban siendo formulados previamente. Y, el, y los comunistas eran los que más que estaban, eh, estaban proyectados en esa línea, Faltaba un elemento diferenciador, faltaba un elemento no menor, que es la vinculación con el Estado. Es decir, lo que tuvo de específico, lo que va a tener de específico la irrupción del peronismo, si uno ve un, una historia global, ¿eh? el desarrollo del muy lo que tiene de específico el peronismo a partir del año 46 es que introduce al Estado, no es que lo introduce por primera vez, porque ya había forma de penetración al Estado, no, ya existía el DNT, el DNT empezaba a arbitrar los conflictos mediaba, ya había avanzado con la legislación laboral, pero lo que ocurre a partir del 46 47 con el peronismo es cuantitativa y cualitativamente muy superior el Estado entra en el movimiento obrero, tanto entra en el movimiento obrero, tanto entra en el, que muchos sostienen y no me opongo decididamente a eso, a que en realidad lo que significó la experiencia del peronismo para la clase obrera argentina fue un fenómeno de estatización estatización del movimiento obrero ¿Sí? decir, los sindicatos Alguna autora, una gran investigadora canadiense que tiene un extraordinario trabajo sobre el sindicalismo en la beca de Peronista, que se llama Luis Doyón, dice, bueno, la CGT y los sindicatos a partir del 46-47 quedaron como eventuales agencias estatales. Sería quizá exagerado ir tan lejos, pero sí es cierto que los sindicatos pasaron a quedar fuertemente regulados por el Estado, tan regulados en lo más básico, en su base material. Ustedes saben que en la Argentina, a partir de la ley sindical, habilitada por el peronismo, a partir del 46-47, ya los, la, los, el, el sostén financiero del sindicato que se hace por cobro de cuotas, ya no es voluntario, sino que es obligatorio, es compulsivo. Es decir, un trabajador, a partir del 47, con la ley sindical, un trabajador en conseguía un trabajo en blanco, casi todos estaban en blanco, porque ese fue justamente uno de los grandes impulsos del peronismo, todo trabajador en blanco, es decir, formal, automáticamente quedaba afilado al sindicato, y se le descontaba un porcentaje por planilla de sueldo, que iba a las arcas de los sindicatos. Eso lo aseguraba el propio Estado. En la, la, la, la forma de regulación del mercado laboral, se, se pautaba ¿no? que eh, el, el todo, todo trabajador en blanco automáticamente aportaba para el sindicato eso convirtió a los sindicatos argentinos a partir del 46, 47 en unas inmensas cajas de recaudación los sindicatos argentinos se hicieron enormemente ricos enormemente ricos y con un poder inmenso pues todo trabajador estaba obligado a estar sindicalizado por eso el volumen de afiliados ahí les voy a reportar algunas cifras hasta los años 43 el número de afiliados a los sindicatos en Argentina era de unos, aproximadamente, 450.000. Después del 48, ya superaba el millón 200.000. Y para el año 51, se llegaba a reportar 2 millones y medio de afiliados. Bueno, comparen esto, entonces, con la cifra que les di antes, ¿no? El movimiento sindical preperonista agrupaba a menos de medio millón y 4 o 5 años después, con el peronismo y la obligatoriedad de la federación sindical se multiplicó por cinco. ¿sí? esto convirtió a la CGT y a las federaciones el modelo sindical peronista trabajaba en un esquema de sindicalismo de tres grados el primer grado era la CGT es la confederación madre el segundo era las federaciones por rama y luego los sindicatos por región ¿sí? por ejemplo estaba la UOM la Unión Obrera Metalúrgica a nivel nacional y luego la UOM seccional Buenos Aires ¿sí? Organismo de tres, de tres grados. ¿Por qué era centralizado? Porque las la formas de recaudación, la recaudación iba para las federaciones, para las entidades de segundo grado. Y en las federaciones las que distribuían luego el dinero a las seccionales. Eso era muy importante porque evitaba que una seccional cayera una, eh, bajo una dirección díscola. El modo que tenía la Federación Nacional de controlar a la seccional era cortarle los recursos y luego intervenirla. Esa es la razón por la cual... A partir del 46-47 se monta una poderosísima burocracia sindical, no solo por los medios materiales, sino además porque garantiza su reproducción, porque ya no hay posibilidades de que sea desalojada. ¿Eh? Se instaura el método de la elección con, virtualmente con la lista única, la lista que ganaba se lleva la totalidad de los cargos, se, se pulveriza los modos de representación para las minorías. Entonces los elencos sindicales, no casualmente que eh, toman el control de los sindicatos a partir de 46, 47, 48 luego permanecen a lo largo de los años están garantizados por una ley que los ampara ¿Sí? Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta y me olvidé un dato fundamental, realidad, fundamental quizá con el que tendría que haber empezado el modelo sindical peronista garantiza la representación única no hay competencia sindical el Estado reconoce un solo sindicato por actividad por rama y una sola confederación. Solo existe la CGT y solo existe un sindicato por rama. No hay posibilidad, es decir, en el modelo sindical peronista ultracentralizado no hay ningún lugar para el pluralismo sindical, ninguna organización por fuera puede existir, pero el Estado no la reconoce, por lo tanto el sindicato no puede negociar salario, no puede hacer nada. ¿Está claro? Entonces, si es un modelo, estamos hablando, ese Ahora, ese es el proceso de coronación, ¿no? Es un proceso de coronación al cual el me le agrega otros aditamentos. Lo que yo estoy señalando es que ya, en algún sentido, algunos de los ladrillos de lo que va a ser ese modelo de sindicalismo de masa centralizado tan poderoso que surge en la Argentina, había empezado a ser puesto en los 30, 40, paradójicamente por los comunistas. ¿Eh? Paradójicamente por los comunistas lo que empezaron a poner. Bueno, lo cierto es que perdieron la partida. Vuelvo al inicio, ¿no? Hay un desarrollo... Que viene creyendo en una dirección, en ascenso, y en el 41 se frena por el golpe y por la irrupción del fenómeno naturalista. Entonces, vuelvo a la pregunta con la que convocaba la conferencia: comunismo y movimiento obrero, un signo de interrogación, con dos componentes. Los dos componentes son, me pregunto, derrota autoinfligida. Eso nos conduce a la mirada hacia el plano interno. Sería se, se un análisis endógeno, dicho de otro modo. Si estamos haciendo la historia de una derrota, de un, de, una, de un desenlace en el que alguien pierde y gana, si decimos derrota autoinfligida, estamos poniendo el hincapié en cómo los comunistas perdieron. ¿Por qué perdieron? Ellos perdieron. Ahora, cuando como en un partido de fútbol, cuando uno, eh, uno puede decir perdió o el otro ganó, ¿eh? ganó el otro, uno puede poner el hincapié. Decir derrota autoinfligida significa que ponemos las luces, ¿no? en los focos, sobre los errores que el, el perdedor puso en, en juego, ¿no? y entonces, ¿por qué perdió? ¿Cuáles fueron las razones que lo condujeron a esa, a esa derrota? Ese sería entonces un análisis en clave interna. Vamos a hacer ese ejercicio, pero alertando que durante muchos años, muchas décadas, en la Argentina hubo una historiografía que... Eh, abordaba esta problemática bajo este énfasis, es decir, poner en los desvaríos o en los errores estratégicos o tácticos o de otro tipo del comunismo y o, y, o de la izquierda en la Argentina las razones por las cuales perdió, perdió digamos el pulso a la historia y triunfó un nuevo movimiento como el peronismo, esta fue una variante, fue muy popular en los años 50, 60, 70, por ejemplo, toda una historiografía y toda una ensayística en clave nacional popular, nacional popular de izquierda, eh, que planteaba que estos errores no solamente eran los errores de las estrategias que habían adoptado los comunistas y los socialistas, sino casi era un problema de tipo esencial, esencialista. El problema era que la izquierda argentina, la izquierda comunista, la izquierda social, el socialismo, el comunismo en Argentina habían sido eh, partidos esencialmente antinacionales Así que no habían logrado comprender la esencia nacional argentina habían sido incapaces de poder interpelar a los trabajadores, habían sido partidos de inmigrantes o algunos decían, ni siquiera negaban por ejemplo el peso obrero que había alcanzado el PC decían, siempre fueron partidos pequeños burgueses y algunos le daban cierta entonación este, literaria decían, eran, los, eran partidos de la pequeña burguesía este, portuarios, ocupaban el lugar que les dejaba la oligarquía portuaria de Buenos Aires, eh, para que hagan el jueguito de colocarse a la izquierda, pero en realidad le daban la espalda a las grandes masas populares, sobre todo a las masas populares del interior, a la clase obrera criolla, etc. Y bueno, pagaron el precio de la historia. ¿no? El peronismo se lo lleva puesto, porque en realidad el peronismo representa los auténticos valores populares y nacionales de los trabajadores y del pueblo argentino, y bueno, eh, esa izquierda eh, estaba condenada por la historia. Esa mirada creo que siempre ha aportado muy poco, ha aportado textos literarios interesantes para leer, pero muy poca rigurosidad histórica. Pero con más rigurosidad uno podría pensar que, bueno, más allá de, de que hay que evitar, como, suelen, como en general uno debería evitar cualquier tipo de análisis en clave esencialista, ¿eh? Eh, siempre una explicación tiene que tener, una explicación historiográfica tiene que tener, ¿no?, tiene que evitar la trampa del esencialismo de una esencialista, decir, bueno, ¿no hubo acaso problemas en la estrategia que los comunistas estaban aplicando? ¿No hubo acaso problemas en la estrategia que el PC estaba aplicando en el movimiento obrero? Bueno, vamos a revisar esta cuestión. Nosotros veníamos hablando en las clases que el Partido Comunista venía desde el año 1935 sosteniendo la línea del Frente Popular, como ocurrieron todos los Partido Oculta del Mundo, a partir del séptimo congreso de internacional del 35, se había este, impulsado la línea del Frente Popular. Esa aplicación del Frente Popular había planteado para el PC todo un diseño muy distinto que, que venía teniendo desde el 28 con la estrategia de clase contra clase. Esa línea del Frente Popular planteaba que el eje se ratificaba, que el objetivo fundamental del partido era promover, impulsar una revolución democrática agraria antiimperialista, lo cual requería la promoción de un gran frente, en lo que se convocaba a esa gran alianza social a, la, a sectores de la burguesía nacional, comprometidas en la lucha contra la oligarquía y el imperialismo, sectores de la periguría y, por supuesto, a la clase obrera. Y en términos políticos, la traducción de esa alianza social era una, un frente en el que el Partido Comunista consideraba que necesariamente debía estar, pues empecé representado los intereses de la clase obrera, pero que en ese frente debía estar sí o sí también la Unión Cívica Radical, el partido radical que expresaba los intereses de la, podemos decir, burguesía democrática de las clases medias. También debía estar el Partido Socialista, definido como un partido de los trabajadores o de los sectores populares con un programa reformista, y el pequeño Partido Demócrata Progresista fundado por Lisandro de la Torre, que ya había muerto en el año 38, pero que todavía subsistía con cierta presencia en la provincia de Santa Fe. Bueno, esa era, esa era la coalición deseada. Como vimos en las clases, desde el año 35 el PC pugnó por la formación de ese frente. ¿Eh? Año tras año convocó a los radicales, convocó a los socialistas, a formar el frente. Fue el campeón de la unidad y de la formación del frente popular. Incluso cuando no lo logró, en el plano electoral, en 1937, impulsó la candidatura del radical Marcelo T. Alvear. ¿Eh? Ni siquiera, como charlábamos ayer, ni siquiera la de un socialista. ¿Eh? Por pues la verdadera candidatura unitaria, aunque fuera estuviera a la derecha del socialismo, era debía ser la de Alvear y la del radicalismo, porque la UCR era la fuerza más poderosa. Sin la UCR no podía haber Frente Popular. Bueno, esa fue la estrategia global del mundo. Entonces es que se aplicó a nivel del movimiento obrero también, una política unitaria a favor del, del Frente Popular. Bueno, hubo un interregno, lo que estuvimos viendo, 39-41 con eh, el periodo de la neutralidad, ¿no? se suspendió un poco el Frente Popular, pero a partir del 41, cuando la invasión nazi de la Unión Soviética, reapareció con fuerza, con vigor el Frente Popular. Muy bien. Se venía con la línea del Frente Popular. Era fuerte el movimiento, obrero yo venía listando los sindicatos que dirigía, la presencia que tenía. El trabajo de la construcción de la carne, metalúrgicos, textiles, de la madera, del vestido. Eh, era un partido grande. ¿Eh? Para el año 43 era un partido grande. El periódico del PC, llamado Orientación, editaba 50.000 ejemplares, era mucho para la época, 50.000 ejemplares. Y además del PC, además de tener un semanario, tenía un diario. En 1941 había fundado un diario llamado La Hora, que también con una vasta influencia. Además de los comunistas tener fuerte presencia en el movimiento obrero, sobre todo industrial, y alcanzar en diciembre de 42 la vicepresidencia de la CGT, tenía influencia en otros movimientos en el movimiento de, las, de mujeres, con la con la UMA, con la Fundación de la Unión de Mujeres Argentinas, en el campo de la cultura y la intelectualidad, con la fundación de la AIAPE, la Asociación de eh, Artistas eh, Intelectuales, Artistas, Pintores y Escritores, que era la especie de traducción del Frente Popular en el campo de la cultura, eh, con la fundación de la Liga Argentina por los Derechos eh, del Hombre, que era el organismo... ¿no? Fundado en 1936, que era el organismo en el campo de los derechos humanos. Es decir, el partido ejercía formas eh, en las cuales se traducía cierta influencia. No voy a decir influencia de masas, sería inadecuado, sería incorrecto decir que el PCB alcanzó influencia de masas hacia el 43. Yo cuando ajusto la caracterización digo el PCB alcanzó influencia sindical de masas, mas más no influencia política de masas. Todavía no había alcanzado influencia política de masas. Era un partido muy fuerte. Probablemente era... Incluso tenía más militantes que el Partido Socialista. Pero no tenía los parlamentarios que tenía. El Partido Socialista, cuando se produce el golpe del 43, tenía 43 parlamentarios. Era un bloque muy poderoso El PC no tenía ninguno. ¿sí? Porque el PC estaba virtualmente proscripto. Eso lo, le, le, le, le impedía, obviamente, una mayor consolidación como fuerza política. Comparémoslo con el caso de Chile. ¿no? Desde muchísimo antes tenían diputados. El PC no había tenido... Nunca había podido tener un diputado nacional, y mucho menos un senador. Eso será algo, es decir, la, la, la posibilidad de una experiencia parlamentaria legislativa estaba bloqueada por el PC. Estaba Ahora, en otros en otros campos, en otros terrenos, el PC sí mo, se mostraba como una fuerza este, de, de, de gravitación, de influencia, y sobre todo crecía. Ahora, volvamos a evaluar la línea del Frente Popular. ¿Qué implicaba la línea del Frente Popular? Bueno, había un problema con esta estrategia. Mejor dicho, con la aplicación de esta estrategia. Esta estrategia, sobre todo a partir del 41, sobre todo a partir del Frente Popular, la segunda etapa del Frente Popular, la que se abre en el 41 con la invasión a la Unión Soviética, entonces un Frente Popular que para el PC tiene sobre todo interés en que se configure bajo un requisito previo, innegociable. que el Frente Popular luche por el por la derrota del nazifascismo, sobre todo en el Frente Oriental. Esa es casi la condición sine qua non para configurar cualquier Frente Popular. Atención, porque cuando uno empieza a ver los periódicos del PC desde el 41, 42, principios del 43, empieza a advertir que el eje programático el tipo de interpelación que hacen los comunistas está muy demasiado, muy corrida hacia muy muy virado, muy girada hacia eh, la defensa de las libertades democráticas y están subordinadas relativamente subordinadas las reivindicaciones que tienen que ver con las demandas de los trabajadores no sé si se entiende vuelvo a decir cuando uno veía los discursos de los comunistas 41, 42, 43, el énfasis en la defensa de la democracia, de las libertades democráticas, de la lucha contra el fascismo, tenía un énfasis que hacía subordinar a eh, la reivindicación, las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores. ¿Se entiende? Es decir, eh, estamos hablando de un partido que estaba... Eh, poniendo una excesiva relevancia en una en, la, en la, digamos en la, en una politización democrática, eh, distanciándola de la lucha por esas reivindicaciones mínimas ¿no? de los trabajadores. Con esto me estoy adelantando a una de las posibilidades que se le abre a Perón cuando irrumpe en escenas e invierte exactamente el argumento. ¿eh? Pero, Perón justamente va a potenciar todo el campo de la conquista de reivindicaciones inmediatas independientemente de su traducción política, y su politización, si eso era fascismo, antifascismo, es decir, va a las cuestiones prácticas, ¿sí? va a dialogar con los trabajadores sobre cuestiones como salario, jornada, condiciones de trabajo, y se encuentra ahí entonces con eh, un escenario relativamente propicio. Y ese re escenario relativamente propicio, a ese escenario relativamente propicio lo habían, en parte, la responsabilidad de ellos también correspondió en los comunistas. Con esto lo que estoy entonces proponiendo es un análisis combinado. Que van dando cuenta que la respuesta a la pregunta es que en mi visión una combinación de las dos cosas ¿sí? no fue solo una derrota autoinfligida ¿sí? es decir poner exclusivamente el hincapié en los errores o horrores de la aplicación de la estrategia frente populista perdería de vista de que actuó el otro es decir perder de vista el contexto y el contexto está dado por la irrupción de Perón en la escena ¿Eh? Son las dos, la, es la combinación de los dos factores un factor endógeno de la propia responsabilidad de la línea partida, con el contexto en el que juega el otro y el otro juega y juega fuerte el que está jugando es este coronel Perón que es eh, un extraordinario y habilidad muy habilidoso él mismo se descubre en ese momento animal político extraordinario animal político hay que jugar con Perón ¿eh? hay que jugar porque muestra un nivel de habilidad de astucia para la cosa política, que ahora voy a tratar de, de, de explicarla y ver cómo, cómo se expresó. El golpe del 4 de junio instaura un gobierno militar. El golpe lo da, como dijimos, el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, un grupo de militares, Programa del golpe, uno de los elementos programáticos del golpe es impedir que la Argentina entre a la guerra. Es decir, para, para amplios sectores, de las Fuerzas Armadas quieren mantener la neutralidad argentina en la guerra. No tapiz. Esto nos podría conducir a todo un debate, un inmenso debate historiográfico, de por qué, qué sentido tenía esa neutralidad. Es cierto que muchos de esos sectores militares propiciaban la neutralidad por simpatías directas o indirectas con las fuerzas del eje. Es decir, entre algunos de esos militares había militares profascistas e incluso, muy minoritariamente, pro-nazis. Había una vieja tra tradición en el ejército argentino de admiración de tradición prusiana. Y había sectores pro pro, más que pro-nazis, pro-alemanes. Es decir, sectores militares que admiraban la maquinaria bélica alemana y por lo tanto tenían... No, no, en todo caso no tenían antipatías por lo que estaba produciendo la Alemania nazi, eran minoritarios. Más comunes eran los militares, que tenían cierta admiración por el fenómeno del fascismo italiano. Entre ellos, ¿quiénes estaba? El coronel Perón. Perón, que no nos olvidemos, había nacido en 1895, ya era un hombre relativamente grande cuando entra en la escena política. Es un militar que ha producido ya unas cuantas cosas. ¿Cuál es esa tradición? ¿De, qué, ¿De dónde viene Perón? Perón no viene al mundo de las izquierdas. Perón no acredita un currículum vitae de eh, contenido pro-obrero o pro-sindical. En la década del 20, del 30, del 40, no aparece un Perón pro-obrero. Nunca lo había sido. De hecho, el joven oficial Perón había participado en la represión de la semana trágica de 1929. En 1930 hay una foto del joven oficial Perón avanzando con las tropas militares que derrocan a Hipólito Irigoyen, Es decir, él participa como joven oficial del golpe del 30. Por supuesto, luego va a sostener que, muchos sepan, ustedes saben que cuando Perón surge y forma su movimiento, lee hacia atrás que el antecedente del peronismo, lo más parecido al peronismo anteriormente, qué había sido en la pílpula? El yrigoyenismo. Es decir, una tradición yrigoyen-perón. De modo que él la luego lo resignifica lo, lo como una mácula en su historia, y fue un error ¿eh? fue un error, obligado por la, la participación del ejército, pero él considera que fue un error porque el, el Perón considera que, que el peronismo es la continuidad en algún sentido de lo que hoy han sido las banderas del irgoyenismo popular, plebeyo democratizador, etc. es decir, Perón considera que él levanta las verdaderas banderas del radicalismo ¿Eh? ahora que el radicalismo lo tenía en la oposición o sea, yo en realidad soy el verdadero continuador del radicalismo irgoyenista, bueno, él había participado en el golpe del 30, antes de la semana atrás y luego, en los 30, Perón había sido mandado como agregado militar a la embajada argentina en Roma. Y ahí había conocido la experiencia del fascismo italiano. Y lo había conocido incluso, no lo conoció directamente, pero había visto, este, eso es muy interesante, Perón lo comentaba en un extenso reportaje que le hizo un gran periodista en Argentina, que llamó Tomás Eloy Martínez, que escribió un libro que yo recomiendo mucho para entender lo que fue el peronismo. Que se llama La novela de Perón, una historia medio novelada, pero ahí hay mucho de lo que Perón realmente pensaba, ¿eh? porque con lujo de detalles le contó a Tomás A. Martínez después de meses de entrevistas en Puerta de Hierro lo, cómo era, qué, qué tenía él en la cabeza en los años 30, 40 Y él comentaba la, la, la, el impacto que le produjo el duche. Incluso ustedes saben que alguna de las gesticulaciones, ¿no? cuando él Perón dice, eh, eh, fue impresionante el impacto que le generó hablando Mussolini en la Piazza del Popolo. ¿sí? El impacto que le generó. ¿Ustedes, Puede decirse que en los años 30 Perón tiene admiración por ciertos principios del fascismo social europeo. La idea de que para evitar la lucha de clases hay que apelar a un pacto social entre el trabajo y el capital, en la que el Estado tiene mucho. Entonces, esta, esta idea de armonía social entre capital y trabajo, que es consustancial al peronismo, es casi el leitmotiv del peronismo, ese es el ABC peronista, en los principios de armonía social, en contra de los principios de lucha de clases, es decir, de intereses antagónicos entre capital y trabajo, hay que propiciar la armonía social entre el capital y, y, y el trabajo. Entonces, inicialmente, la tradición del fascismo social tuvo cierta importancia, y luego lo tuvo, obviamente, la doctrina social de la iglesia. Cuando Perón trata de inventar una ideología, a partir de 46-47, y le da el nombre de justicialismo, cuando busca, porque no se puede inventar una ideología todos los días, pero cuando busca... Eh, en la sal y la pimienta, que meterla al estofado que prepara, el lugar donde lo encuentra es en la doctrina social de la iglesia, que propicia valores similares, armonía social, y sobre todo contrapuestos a la idea de lucha de clases. En ese sentido el peronismo es profundamente antimarxista. Perón lo dijo una y miles de veces. ¿sí? Es más, él sostenía que ese fue su gran mérito. Le, le arrancó de la clase argentina la, la idea, la una, una conciencia anticapitalista, para eh, propiciar otro tipo de conciencia, una conciencia que definía como nacional, de integración, de armonía, Independientemente que en la marcha peronista se habla combatiendo al capital, eso es una licencia poética. La izquierda peronista, el peronismo revolucionario, lo tomó literalmente. ¿eh? Bueno, pero si en la marcha se dice combatiendo al capital, pero un Emilio S. Perón aclaró, ¿pero a qué capital? Solo combatimos al capital parasitario, improductivo, antinacional. Al capital nacional no lo combatimos, al contrario, lo hemos beneficiado y hemos gobernado y hemos montado un modelo político con ellos. Entonces, digo esto para que se entienda el componente. Entonces, de ahí venía Perón, Perón venía con esta tradición. Él aparece como parte del go, él aparece como parte del go. Dicho, ya se da paso con este currículum vitae cuando Perón aparece en escena. Se imaginan, el PC formateó en la línea de Frente Popular Antifascista, ¿qué podía opinar de Perón? Es decir, la función del PC es que Perón era un coronel nazi-fascista, de abiertas simpatías por el nazifascismo. Es decir, era lo peor que podía existir en la Argentina. Había que combatirlo de modo implacable, no solo a Perón, sino a todos los militares que profesaban ideas eh, semejantes. Bueno, eh... Bueno, efectivamente el golpe del 43 tiene su programa, el programa yo dije en primer lugar tiene que ver con la cuestión de la guerra ahora retomo la nota a pie que no la, no la des, desplegué, que es este, la cuestión de la neutralidad hay un debate, si la neutralidad fue porque los militares querían mantener a Argentina fuera de la guerra por simpatías con él que en realidad yo estoy mucho más volcada a otra interpretación fuerte que tiene peso en la sociedad argentina que indica que la neutralidad argentina en la guerra tuvo mucho de, de contenido pro británico es decir, los sectores que propiciaban la neutralidad argentina en la guerra eran los sectores vinculados a las, al imperialismo británico. Gran Bretaña, a pesar de que estaba en alianza con Estados Unidos, no quería a Argentina entrar en la guerra. Los que querían que Argentina entrara en la guerra, todos lo sabemos, Argentina y los países de América Latina, era fundamentalmente Estados Unidos. Es decir, la clave del panamericanismo, y eso lo sabemos muy bien desde la conferencia de Río del 42, lo que quiere Estados Unidos es emblocar a todo el continente latinoamericano en la guerra y que todos los países ¿no? de la región rompan relaciones con Alemania, declaren la guerra y muestran den esa prueba de amor ¿eh? entrando en la guerra junto con Estados Unidos esa prueba de amor se la da Getulio Vargas inclusive, ¿no? que tenía antecedentes este, semifascistas pero hace ese viraje, ese gesto y, y, y Brasil entra y manda tropas a la guerra Argentina había quedado fuera de la guerra manteniendo la posición de neutralidad la neutralidad, sin embargo, era propiciada por Gran Bretaña, que hacía un eh, análisis bastante elemental. Si Argentina entraba en la guerra, poco podía aportar en el terreno militar y perjudicaba el abastecimiento de carnes y cereales a Gran Bretaña. Entonces Inglaterra no quería que Argentina entrara en la guerra. La que quería entrar en la guerra era Estados Unidos. Digo, acá hay un, hay un cruce de intereses contrapuestos. Entonces, la hipótesis que es muy interesante siempre discutir, si el golpe del 43 tuvo, en realidad, componente pro-nacio, pro-fascista, o en realidad tuvo un componente pro-británico, ¿sí? Es decir, acá estamos irimiendo una, una confrontación de influencias de, de externas que, que hay que precisar. En todo caso, volvamos, para la izquierda, para los socialistas y para los comunistas, eso era un golpe de contenido pro-fascista. lo... Trataron en ese sentido y lo combatieron en esa, bajo ese carácter. Eh, puntualmente el golpe, no casualmente, se produjo el 4 de julio el día que se reunía en la convención del PDN, del Partido Demócrata Nacional, que formaba la coalición gobernante, la concordancia, que iba a nombrar al candidato a presidente, Robustiano Patrón Costas, que, que iba a ganar a finales del 43 la elección a presidente. ¿Quién era Robustiano Patrón Costas? Era un gran abogado de, emple, de empresas petroleras del norte argentino vinculadas a Capital Norteamericano. Robustino Patrón Costa anunciaba que de ganar, metía a la Argentina en la guerra. Entonces, no casualmente, miren ustedes, el día que se iba a producir la convención que iba a nombrar Robustiano Patrón Costa, el día que se puso el golpe. Es decir, el golpe frena esa inserción argentina en el conflicto. Pero, más allá del problema bélico, ¿qué otro programa se tra trata el, eh, el golpe, digamos, el, el gobierno militar del 43? Tiene un programa fuertemente represivo, fuertemente represivo. La Argentina venía de un, de un movimiento de activación huelguístico. lo hemos, lo hemos estado viendo en las clases la clase anteriores. A partir del 35-36 se inició un movimiento de ascenso de las huelgas. Muchas de esas huelgas están dirigidas por los comunistas. Es decir, la cuestión del trabajo se estaba articulando como un asunto de primer orden. ¿Eh? Sobre esto hemos hablado mucho. En un país que se hacía cada vez más industrial, cada vez más obrero, con un peso social y político más grande de la clase obrera, y con crecimiento de las izquierdas, sobre todo de los comunistas, esto era toda una problemática en sí misma. Entonces, ¿cuál fue el programa del golpe? El programa del golpe fue eh, desarrollar una experiencia represiva. Se implanta el Estado de Sipio, se prohíbe la actividad sindical, se disuelve la CGT número 2, la CGT asociada a los comunistas, se prohíben los sindicatos, se encarcelan a los dirigentes comunistas, todos los grandes dirigentes obreros del PC son encarcelados en esas semanas. Peter, Íscaro eh, los dirigentes de la construcción, los mandan a cárceles lejanas, eh, fuera de Buenos Aires, para que no haya un movimiento de solidaridad. Los mandan a cárceles en Neuquén, eh, los, mandan a, a, los alojan en la isla Martín García. En la isla Martín García, donde había un penal, se arma improvisadamente una especie de campo de detención y ahí se alojan decenas y decenas de militantes comunistas es decir, con esto estoy diciendo que es un es un gobierno fuertemente represivo no era la primera vez que ocurría en la Argentina ya había un experimento en el 30 con Uriburu pero la del 43 fue recargada ¿eh? entonces, eso expresa una manera de afrontar el problema frente a una activación de la cuestión del trabajo y de la movilización obrera y el crecimiento del PC el, la primera respuesta es la represión ahora, ahí viene entonces ¿cómo responde el PC a la represión? El PC no tiene demasiadas dificultades. Estaba acostumbrado a la represión. Parece adaptarse con bastante rapidez. En los años 30 había sufrido una represión enorme. Yo les había señalado que había llegado a tener cerca de 4.000, 4.500 presos a lo largo de todos, los, de todos los años 30. Muchos de esos dirigentes, eh, obreros o, o del propio partido han eh, eh, sufrido la experiencia de la tortura. De modo que el, el, año, el golpe de golpe dice bueno, esto es una experiencia represiva más. Se va a poder enfrentar. El partido es declarado ilegal se tiene que clandestinizar, se, se cierra el periódico, obviamente no se puede sacar ninguna prensa, empieza a sacar una prensa clandestina. Conforme a la línea del Frente Popular, ¿cómo llama al nuevo periódico? Lo llama unidad nacional. Habla mucho del de componente ¿no? Frente Populista de la lucha que con la que el PC encara la lucha contra la dictadura. Vamos a, a luchar contra la dictadura, pero bajo un modelo de unidad nacional y popular, una unidad de Frente Popular, en la que vamos a demostrar cómo el PC es el ma mayor combatiente de la lucha por la libertad y la democracia contra la dictadura. Y para eso está preparado el PC? uno puede decir, eso necesitaba un problema. Ahora, la realidad fue más compleja. Junto con el programa represivo del gobierno, apareció otra variante dentro de ese gobierno, que fue lo que hizo el coronel Perón, al cual lo nombra director del DNT, Departamento Nacional de Trabajo. Él inmediatamente el DNT, lo convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, desde mediados, fines del 43, comienza a hacer una serie de gestiones que son muy novedosas. ¿Cuáles son esas gestiones? Pero él empieza a estudiar el problema laboral, que en gran medida lo desconocía. Era un militar empieza a estudiar el problema laboral y empieza a advertir con, una, con un gran olfato, con un gran olfato, que hay ahí una vacante, ¿sí? Hay este, este escenario, ha crecido enormemente la industria, hay una enorme cantidad de nuevos obreros, el salario real está todavía por debajo del, de, eh, del, del índice 100 tomado en 1930, a pesar de las luchas de los sindicatos y los comunistas, no ha logrado recuperar lo perdido con la crisis. Entonces hay una gran, hay un cúmulo de demandas insatisfechas, muy grande. Perón le entiende eso. y Entonces, ¿qué es lo que hace? La Argentina está en un contexto económico relativamente favorable. Los términos de intercambio son favorables para la Argentina. Es decir, esto es muy importante siempre tener en consideración cuando surge el peronismo. El contexto económico-social en el que surge el peronismo en la Argentina es un contexto favorable para una experiencia de redistribución social. Están alineados los astros, ¿eh? Eh, eh, Perón a, a, a, a, eso le ha pasado muchas otras veces a, a Perón, ha sido bendecido por la fortuna política el escenario está predispuesto, bueno, alguien podía no tomarlo ¿eh? Ahora, Perón lo, lo ve, lo, lo entiende y dice, bueno, ante una experiencia de a, varios años de intensa acumulación industrial con escasa redistribución hay una posibilidad de realizar medidas a favor de una redistribución social, y Perón se juega en esa línea y entonces empieza a hacer qué a convocar a los sindicatos y acá sirve mucho entender, bueno, cuando convoca. Acá hay un problema. ¿A quién convoca? A los comunistas no los quiere ni los puede convocar. Advirtamos los dos verbos. No los puede ni los quiere. No, en primer lugar, ¿por qué no los puede? Porque están todos presos. Es decir, el gobierno los ha metido presos. Le ha disuelto a los sindicatos, los ha prohibido, los ha ilegalizado. Entonces Perón, segundo, si no lo hubieran hecho el gobierno, él tampoco los iba a recibir. Porque Perón se se muestra para el año 40 de como profundamente anticomunista. Entonces, ¿qué es lo que hace Perón? Agarra el, el, el, el escenario, el, el, el cuadro de, de la estructura sindical de Argentina y otea y busca todas las estructuras sindicales que no le lo respondían a los comunistas. Y los convoca. ¿Eh? Los convoca a las oficinas de la, de la secretaría. Y los recibe. Y ahí empieza entonces el despertar de una fulgurante y nueva figura política en el país. ¿Sí? El mismo Perón luego lo dijo: ni "Yo sabía que era tan hábil para hacer esto". ¿Sí? Son fa son, no sé si lo conocen algunos han leído. Son fantásticos los testimonios de las delegaciones obreras cuando van. Nosotros no esperábamos nada. ¿Cuándo una delegación obrera iba a esperar algo de un militar? ¿A para la clase obrera argentina no habían ni siquiera ser un obrero revolucionario. Para un obrero argentino qué era, qué era la representación de un militar? Estaba asociado a la represión. De modo, miren ustedes la desconfianza que Perón tuvo que, que doblegar. ¿eh? Pero la fue doblegando, lo recibió sin saco, con, con arremangada la, la camisa. Y hablando de manera campechana, de manera criolla. Usando un léxico que Perón no tenía. Porque Perón no provenía de un mundo popular plebeyo, era ¿no? una clase media de, de, de provincia. ¿no? No, Pero no era. Y además, muy bien posicionado dentro del ejército. Es decir, no era un hombre precisamente pobre, jamás había hablado con un obrero. Sin embargo, él mismo se despierta con una capacidad actoral de representación extraordinaria. Habla un lenguaje llano, directo, y le dice a los trabajadores en el laboral, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué les está pasando? Y las delegaciones le dicen, y poco salario. Y él se consustancia emocional y discursivamente. Le dice, qué barbaridad, qué barbaridad la explotación laboral. No puede ser. Bueno, yo me voy a encargar de conseguirle lo que ustedes están pidiendo. Tengan confianza en mí. ¿Eh? Hay una entrevista de un gran historiador británico, que al que quiere introducirse en la cuestión de la, la relación entre clase obrera y peronismo, la recomiendo mucho ese libro, ese historiador británico que se llama Daniel James. Daniel James, que tiene un libro llamado La clase trabajadora, eh, Resistencia e integración, la clase trabajadora y el peronismo. Y ahí en el libro de James aparece una, él eh, hizo una entrevista a un gente textil, Mariano Tedesco, que era comunista, era de organización sindicalista, y Tedesco se acordaba de memoria cómo había sido esa primera entrevista, le dice, bueno, a ver Tedesco, dale, ¿qué, qué, qué es lo que está pasando? Contame. Eh, y entonces le cuenta y dice, bueno, vos tenés confianza, yo voy a hacer... Y cuando termina la entrevista en una delegación de 6 o siete, le dice, bueno, váyanse, y de momento le dice, vos Tedesco, quédate. La delegación se va. ¿Y para qué le dice? Vos te dejo quedarte. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Perón le dice? Sola te dejo cuando el resto de la se va. Le dice, vos confías en mí. Vos viste, que yo te estoy consiguiendo el aumento de salario, los condiciones. Bueno, ahora, ¿qué tenés que hacer vos? Fundar un sindicato textil en competencia con el comunista. Esos son los, se, llaman sindicatos, se van a llamar sindicatos paralelos. El PC, con cada delegación, empieza a convencerlos de la idea de formar una estructura sindical en competencia con los comunistas. Y empiezan a formarse, entonces, a partir del 43, pero sobre todo el 44 y 45, nuevos sindicatos. Miren, ¿cuáles son esos sindicatos nuevos? Los que existen hasta el día de hoy. Frente a la FOIT, Federación Obrera de Industria Textil, de los comunistas, le funda la AOT, Asociación Obrera Textil. Frente al Sindicato Obrero de Industria Metalúrgica, PC, funda la UOM, Unión Obrera Metalúrgica. Frente a la FONC, de la construcción, funda la UOCRA, Unión Obrera de la Construcción. Esos son los sindicatos paralelos. Es decir, va armando una estructura con esos nuevos dirigentes sindicales. Y ahí viene la pregunta clave. ¿Dónde provenían los dirigentes sindicales? Eran todos los que no estaban con el PC. Y el problema, en parte, no era del PC y en parte era del PC. Es, es evidente que el PC había dejado ciertos intersticios en su... Ejercicio de liderazgo sindical y de liderazgo político por la estrategia del Frente Popular es evidente que el PC, por sus manejos, eventualmente manejos burocráticos, que empiezan a detectarse a fines de los 30, a principio del 40, o por manejos burocráticos, o por dirigir a los sindicatos en una perspectiva política muy, muy de acuerdo con la burguesía nacional, que empezaba a restringir las la luchas por reivindicaciones inmediatas, se le armó al PC unas estructuras díscolas y hostiles formadas por cuadros gremiales, algunos de origen sindicalista, otros socialista, algunos trotskistas, había grupos aislados. Y con esas estructuras se le fue armando bloques de oposición sindical a, a, al PC. Bueno, Perón va a tirar de esa línea ¿no? y va a empezar a, a reagrupar a ese activo y los va a incitar a formar los sindicatos. Bueno, ¿cuál cuál cuál fue la perspectiva de esa dinámica de un año, un año y medio? Bueno, muy concreto. Los sindicatos paralelos se organizaron Tuvieron el calor oficial y empezaron a conseguir mejoras. En perspectiva, los sindicatos comunistas, ilegales, clandestinos, que se reorganizaron de manera provisoria, con muchos dirigentes presos, evidentemente perdieron la partida. Lo que crecieron fueron los sindicatos paralelos y los sindicatos comunistas decayeron. Siempre, acá yo quiero matizar, algunos me dicen: bueno, esto muestra que los comunistas eran impopulares. Evidentemente, algo pasó? ¿Por qué perdieron? Yo ahí invierto la pregunta. En realidad, para ser, eh, para que, para ser un hombre y quedarte en los sindicatos comunistas, había, tenías que ser virtualmente, tener un nivel de conciencia muy alto. Porque si vos estabas, te quedabas en el sindicato comunista, ibas preso, no podías accionar y no conseguías los aumentos de porque para conseguir el aumento de salario tenías que estar afilado en otro sindicato. Es bastante obvio por qué los sindicatos paralelos pudieron progresar tanto pudieron avanzar y los sindicatos comunistas fueron decayendo. Bueno, este es el proceso que se va a ir dando, sobre todo en las años 44 y el del 45. Está, estamos asistiendo un en cambio. tenemos que jugar con alguna experiencia de comparación que haya ocurrido alguna vez en Chile. Estamos hablando de, de, de un caso... De, eh, absolutamente eh, traspalario ¿eh? el Estado está entrando en el movimiento obrero y buscando un aliado y encuentra un aliado, y ese aliado en parte proviene de esas viejas estructuras gremiales que siempre existieron siempre existieron en el movimiento obrero argentino inculcados por la corriente sindicalista que había generado generaciones de cuadros gremiales de presidencia a la ideológica, a la neutralidad de politicismo, y que entonces Perón se apoya sobre esos sectores bueno Creo que... A ver, vamos a hacer un desenlace también, ¿no? Bueno, voy a tratar de apurar. Bueno, eh, bueno entonces, ahí estamos ante un, ante un, eh, ante un Perón que, que es evidente que, que avanza, avanza mucho en esa dirección, tiene un, tiene mucho éxito en, en forjar alianzas con toda una, una estructura sindical. Eh, esa estructura sindical, vuelvo a reiterarlo, ¿de qué origen ideológico político provenía? Muy, muy pocos de ellos fueron comunistas. Esto yo creo que lo he dicho ya varias veces. El Perón casi no logra, cuando interpela y busca con quién interactuar en el movimiento sindical, casi no encuentra ningún, ninguno cuadro, ningún cuadro obrero, ningún cuadro sindical eh, comunista que lo pueda captar, porque los cuadros sindicales comunistas siguen la línea del partido, y para la línea del partido Perón era un nazi. Flor de problema. ¿Sí? Porque el partido le decía nada con Perón. Pero los obreros veían que con Perón se estaban consiguiendo conquistas. Entonces, ¿cómo, cómo compaginar? Cómo, cómo, ¿Qué hacía el partido frente a esa realidad? Esto, esto le ocurría al pc y al Partido Socialista. Por ejemplo, Perón estaba consiguiendo conquistas por las que el cual el PS había luchado 40 años. Entonces, el, el PS la, re, la respondía de manera muy muy eh, negando la realidad. Decir, yo no veo, no escucho, no oigo nada. Todo lo que hace Perón es pura demagogia y es mentira. Pero había un problema. Más allá de la demagogia y la manipulación objetiva, lo cierto es que Perón estaba conquistando reivindicaciones inmediatas. Está, se le estaba armando un flor de lío a la izquierda. ¿Se entiende? La izquierda estaba avanzando en la dirección de combatirlo a Perón bajo el estandarte de la libertad y la democracia. Y Perón ganaba apoyo obrero con una serie de conquistas y reivindicaciones inmediatas. Estaba disociando las conquistas sociales de la politización democrática. Esto es un, una, era un intrínculo que la izquierda socialista y comunista resolvió de manera muy simple. Fue hacia la línea democrática y se fue despegando a la clase obrera. ¿Sí? Porque los trabajadores con Perón consiguen aumento de salario, hay, este, convenciones colectivas, convenios laborales, leyes laborales, y luego en el 45 Perón le pone la frutilla en el postre. ¿Sí? En agosto anuncia el aguinaldo. Perón muestra la conquista del Aguinaldo. O sea, ahora los obreros argentinos van a ganar no 12 sueldos en el año, sino 13 sueldos. O sea, van a ganar un sueldo anual complementario. Esa es una conquista de Perón. ¿Sí? Con todos estos elementos casi habría que invertir la pregunta. Después de 50, 60 años de hegemonía de la izquierda en la clase argentina que la pierda ante y me habría que preguntar, ¿cómo no la iban a perder? ¿no? Porque estamos hablando estamos hablando de una serie de conquistas que en un breve lapso de un año y medio los trabajadores consiguieron de la mano de Perón. Eh, la respuesta, como, como dije, fue una respuesta en un sentido de muy, muy rígida. ¿sí? Es muy rígida. Uno lee los periódicos clandestinos del PC en ese momento y dice, bueno, Perón es un nazi, un agente nazi, eh, más aún. El PCN 44 se mete en una idea que no llega a cabo, pero intentó una insurrección cívico-militar. Es decir, intentó hacer acuerdos con sectores políticos, radicales, socialistas, y con algunos sectores militares para derrocar el gobierno militar. Esa, esa iniciativa no llegó, pero fíjense que incluso pretendió la línea del Frente Popular Democrático Antifascista plasmarse en una suerte de insurrección armada, obviamente, contra el gobierno de Perón. Bueno, eh, lo cierto es que vamos al desenlace, vamos a, a, a la finalización y este, vamos, nos aproximamos a la... Fase, acto 3 de la obra de teatro. Hay 3 o 4, hay una cuarta inesperada. Pero vamos a la, a la 3. Perón, hacia mediados del 45, tiene la agenda con la A de amigos llena llena de nombres de cuadros sindicales. ¿Sí? O sea, tiene un elenco sindical, un historiador, un sociólogo argentino, que yo admiro mucho, eh, llamado Juan Carlos Torres, la acudió un término la llamó la vieja guardia sindical. Entonces, notaba en lo más mínimo como pensaba Gino Germani, este, impulsor de la sociología científica, de la sociología de la modernización en la Argentina, de obreros inexpertos, de una nueva clase obrera inexperta, atrasada, sin tradición. No, no, no, era la vieja guardia sindical. Todo un elenco de tipos que venían actuando en el movimiento obrero argentino de hacia 20, 30, 40 años. Que eran de origen sindicalista o socialista, pero que de manera pragmática, se acercaron hacia Perón. Sobre esto hemos hablado muchas veces que muchos eran tenían el carnet de afiliados al Partido Socialista. El Partido Socialista le decía, Perón es un nazi, enemigo número uno. Pero el tipo decía, y bueno, pero yo dirijo un sindicato. ¿eh? Yo dirijo un sindicato. Es decir, ahí viene la prueba de fuego que ante eh, mantener la lealtad al partido o la lealtad al sindicato, la mayoría de los gremialistas del PS optó por lo segundo y se fue. Este, bueno el eh, Perón entonces, hacia mediados del 45 estaba muy fuerte en sus apoyos en la clase obrera, se había convertido en un militar obrerista en un militar obrerista en un hombre de derechas en sus anteriores convicciones, pero que estaba mutando porque si vos sos muy obrerista no te podés mantener en una lealtad derechista ¿sí? salvo que abogues por planteos consciente y coherentemente de corporativismo fascista, cosa que Perón no tenía, porque era muy pragmático. Es evidente que Perón mismo estaba mutando. Ya Perón para el año 44, si la banda de fascismo, decían, no, eso no es me interesa. No sé qué, qué soy. Lo que soy es amigo de los trabajadores, porque es lo que a él le convenía para construir un capital político. Es un militar excesivamente obrerista, bajo condiciones normales, ¿no? para ser secretario de Trabajo y Previsión, demasiado obrerista. Mira, hay una cosa que es interesante. Cuando él empieza a, a asumir el cargo, el dirigente, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Colombo, se entrevista con Perón y dice qué fantástico lo que estás haciendo. Qué bueno lo que haces, Juan Domingo, porque combatís a los comunistas. Excelente. Te voy a apoyar totalmente. Perón dice, sí, sí, yo soy enemigo de los comunistas. Muy bien, Juan Domingo. Pero pasan las semanas y los meses. Y Perón... A partir de su acuerdo con los trabajadores comienza a propiciar el aumento de salario. Entonces Colombo y le volvió, dice, Juan Domingo, ¿qué está pasando? Sos anticomunista, pero cada vez te mostrás más amigo de los sindicatos. Entonces, ¿con esto que quiero mostrar? Que Perón, por un lado, acumula un enorme capital político con los trabajadores que empieza a abrirsele frente de tormenta en tres direcciones. Que se las apunto muy rápido. Primero, con, la, con los industriales. Los industriales le dicen, escúchame, ¿cómo es esto? porque nosotros simpatizamos, vos eras anticomunista, sos anticomunista, combatimos, perfecto, pero estás dando mucho, aumento de salario, comisiones colectivas, legislación laboral, el AINAL, esto es, sí. entonces el, el empresariado le empieza a, a sacar el apoyo a Perón, se enfría la y lo empiezan a atacar, por eso Perón en el 44 los convoca, en el edificio de la bolsa de comercio, nos reúne y hay una, es una pieza exclusiva yo no tengo tiempo ahora para la pero es fantástico. Perón habla con lo que piensa y le dice a los dirigentes de la Unión Industrial, de la Sociedad Rural, al Curezo a la Patronal, le dice, no me ataquen, porque ya lo empezaron a atacar a Perón. Le dice, no me ataquen más, porque yo lo que estoy haciendo es salvar sus intereses. ¿Cómo, cómo lo salvo? Combatiendo a los comunistas, pero al mismo tiempo avanzando con medidas de redistribución. Porque miren lo que está pasando en el mundo, 44, la Unión Soviética está ganando la guerra. Se viene un avance al comunismo. La manera de combatir al comunismo, no es solo con la represión, sino también dando algunas mejoras. Bueno, evidentemente Perón no los convence, porque para los empresarios que pueden simpatizar con el planteo de combate al comunismo, la él dice, se va a venir una revolución comunista. Bueno, los empresarios lo ven como un problema futuro. En lo inmediato se implicaba que se obligaba a pagar mayor salario, Entonces, a Perón le va mal esa reunión, ¿eh? es decir, eh, el, el sector patronal sale, sigue una línea muy antiperonista y empieza a pedir, entrado en el año 45, empiezan a pedir la cabeza de Perón, empiezan a plantear la separación, Perón ya no solamente es secretario de trabajo y televisión, sino que acumula el cargo de ministro de guerra y luego vicepresidente, se convierte en el hombre fuerte del gobierno, pero mientras es fuerte, y sobre todo en su relación con los sindicatos, se empieza a debilitar porque la patronal la ataca, y el segundo frente de tormenta es de los partidos. Los partidos democráticos ganan la calle, los radicales, los socialistas, los comunistas, pidiendo que el gobierno militar se vaya, que convoque a elecciones inmediatas y que haga posible el retorno de la democracia. Entonces los partidos ganan la calle, en grandes manifestaciones, sobre todo vinculadas al tema de la guerra. Por ejemplo, cuando se produce la liberación de París, se hace una gran manifestación de partidos democráticos que piden... Bueno, viva la democracia, viva la paz. Bueno, Y sobre todo piden que el gobierno se vaya, entregue el poder a la Corte Suprema de Justicia y haga elecciones. Pero sobre todo piden la cabeza de Perón. Para, el, para, para los partidos democráticos. ¿Quién era el peor del régimen? ¿Quién era el, el, el, el sector más perverso del régimen militar? Era Perón. Porque Perón le daba base de masas al régimen. Entonces piden la cabeza de Perón. La UCR, el PS, el PC. Dice Perón es lo más pérfido del y el tercer frente de tormenta es el alzaba con los militares. Los militares empiezan a recelar de Perón. Empiezan a decir qué está haciendo Perón. Está haciendo una carrera personal. Ese obrerismo descarnado, esa idea de movilizar a los obreros. Entonces, también los militares le bajan el pulgar. Y entonces viene el desenlace. ¿Eh? La obra de teatro había comenzado, ¿sí? Por decir, la obra de teatro en la Marquesina. Un ensayo de redistribución social desde arriba. ¿eh? Perón y sus muchachos, que decís, bueno, esa es el, el, el, el, la, la empresa política que ha diseñado Perón. ¿Cómo termina sobre el teatro? Termina con la derrota del actor principal. Perón pierde. A principios de octubre el 45, voy cerrando, estamos hacia el final, Perón finalmente es desfenestrado, es expulsado. El 17 de septiembre se hace una gran manifestación en las calles de Buenos Aires que se llama Marcha por la Constitución y la Democracia. En todos los partidos, todos, incluyendo el PC, que pone la movilización más grande, está muy filmada esa constitución, es muy impresionante, dicen que fue la constitución más grande de la historia argentina hasta ese momento. O sea, la oposición democrática gana la calle y le pide al gobierno que se vaya, que entregue el poder a la Corte Suprema y haga elecciones. Pero sobre todo, ¿qué pide la marcha? La cabeza de Perón. La cabeza figuradamente. ¿no? Es decir, que Perón sea expulsado del gobierno. Y los militares que están entrampados entregan la cabeza. A principios de octubre del 45 Perón es expulsado de todos los cargos. Y lo mandan detenido a la isla Martín García. Es una derrota hasta simbólica. No solo es expulsado, sino es una especie de destierro. Es una derrota en toda la línea. Es decir, la obra de teatro, como dije, de este modo, con la, en la marquesina, con el actor principal bien grande, el nombre Juan Domingo Perón, ¿cómo termina? Con una derrota, es un fracaso, porque si Perón está fuera del poder, ha fracasado. Toda la empresa política se posibilitaba porque él está encumbrado en el Estado, si pierde la presencia del Estado, acaba todo. Perón entonces es echado, es expulsado, pero antes de irse, toma la radio por última vez y convoca a los trabajadores a defender sus conquistas, sin pensar que ella obtenga algún tipo de resultado. Y bueno, y Perón desaparece, se cierra y termina la obra. Acabo pudo haber terminado esta historia. Pero ocurrió algo. Y eso a veces en la historia ocurren esos acontecimientos que cambian el los... tiempo. El avión chocando las torres, ¿eh? El, 2001. el acontecimiento Nadie, nadie lo espera. Ese acontecimiento que nadie lo espera se llama 17 de octubre. ¿Qué ocurre el 17 de octubre del 45? Bueno, todavía los argentinos nos cuesta explicarlo. A ver qué es lo que ocurre. Las masas obreras salen a la calle. ¿Convocadas por quién? No por el Partido Comunista. Que sea muy bien que Perón está preso. O por el Partido Socialista, o por los radicales sino por cuadros gremiales que es lo que habían ganado cosas con Perón. Y dicen, para la clase obrera, para la vieja guardia sindical, dicen, una vez que alguien desde el Estado nos da estas conquistas, a ese tipo lo expulsan del Estado y lo meten preso. Se convirtió en una bandera. Entonces dicen, no pedimos nada más que una consigna, libertad a Perón. Y llaman, se hace una reunión de una CGT organizada y plantean para el 17 de octubre, para el 18 de octubre, por dicho... Huelga general, con un solo punto. Libertad, Perón. Pero ocurre que los obreros se anticipan y salen de las fábricas y de las calles y van hacia la convergen, ¿hacia dónde? Hacia la Plaza de Mayo. Miren, hasta ese momento la Plaza de Mayo había tenido pocas concentraciones obreras, porque las partes obreras no eran la Plaza de Mayo. Se ha estudiado muchísimo, esto lo han estudiado historiadores, sociólogos, críticos, culturales. El hecho, no sé si ustedes lo conocen, han visto, saben la significación que tuvo, el 7 de octubre fue un acontecimiento herético los obreros llevaron, muchos venían del partido de Avellaneda, de La Boca, caminando 40, 50, 70, 100 cuadras, ¿eh? un día de calor, en un febrero caluroso. Los obreros llegaron a la plaza, sacaban la camisa, los zapatos y ponían las pies en las fuentes. La plaza de Mayo en la ciudad era la plaza de un centro burgués. No era común que los obreros ¿eh? llegaran al la plaza y menos que se sacaran los zapatos y los pusieran en el agua. ¿eh? Es decir, la clase obrera ocupaba el centro del poder político y decía, libertad Perón. El gobierno militar estaba atrapado, no sabía cómo... Bueno, lo termina liberando, lo ¿eh? lleva al balcón y Perón se dirige a las masas agradeciendo... Bueno, ha ocurrido un hecho novedoso, un segundo acto inesperado. Una movilización obrera, que después podemos discutir qué carácter tiene, pero es una derrota para la izquierda, una movilización obrera que sale de otro lado, en contra de la izquierda. Pide la libertad a Perón y la consigue. Y Perón ha rescatado y es catapultado de nuevo a la escena política. Se abre el acto 2 de esta historia, con un Perón triunfante, pero al mismo tiempo incómodo. Incómodo, porque le debe la victoria a quién? A los trabajadores movilizados. Tiene que compartir en la obra de teatro, la figura de Perón está al mismo tiempo que quién? Que los cuadros sindicales, que le han otorgado la libertad, la vieja guardia sindical. Perón no quería compartir el poder. Bueno, inmediatamente anuncia se anuncian elecciones, para febrero del 46, unas elecciones rápidas, cuatro meses después. Perón no tiene aparato político. Todos los partidos están en contra de Perón. Entonces, ¿a quién acude? A la vieja guardia sindical, que forma un partido de apuro y lo llama Partido Laborista. Fíjense el nombre, no Partido Peronista. Esto discutíamos ayer. Los cuadros sindicales no se veían supeditados a Perón, se veían de igual a igual. Nosotros hicimos nosotros decimos el 17 de octubre para rescatarte porque vos te convertiste en una bandera nuestra. ¿Está bien? Es, el, es el, el momento, la coyuntura del triunfo del laborismo. El laborismo se constituye el Partido Laborista y hace campaña electoral con escasos recursos a favor de Perón. ¿Dónde está ubicado el PC en ese, en ese proceso? Está enfrente. Está armando. Ahora sí, con los socialistas, con los radicales, con los demócratas progresistas y con sectores del Partido Conservador. Con el apoyo del embajador norteamericano, Spring Breivend. La Unión Democrática. ¿Y qué es la Unión Democrática formada en octubre, noviembre del 45? La primera vez que el se había un Frente Popular. Pero es un Frente Popular averiado, muy averiado. Vean sus componentes. El embajador norteamericano. La intervención del embajador norteamericano fue aberrante. Tanto que a Perón decidió parcer campaña electoral tomando ese eje. Dijo... En, la, en, la, en el 24 de febrero de 46, la elección es entre la Unión Democrática y la coalición que a mí me apoya. Es entre Braden y Perón. Brade o Perón. O sea, el pueblo argentino tiene que votar o al embajador norteamericano, que es el padre de esa criatura llamada Unión Democrática, o a Perón. O a mí, que soy el abanderado de, los, de las causas nacional y popular y de la clase trabajadora. Ese es el, el, el modo como Perón resignifica. Es un golpe que propaganda política extraordinaria. ¿eh? Entonces, como ven, es apasionante estudiar el modo como se termina conformando lo más parecido a un Frente Popular como el PC que quería. Lo vino planteando desde el año 35, le sale en el 45, pero le sale bajo la mácula de componentes muy complicados, muy complicados. Siempre el PC pensó que detrás del Frente Popular iba a estar la clase obrera. Pero miren lo que ha ocurrido. La clase obrera no está detrás de la Solo una porción. Los trabajadores que todavía organizaba el PC. La mayoría de la clase obrera había quedado del otro lado. Había quedado en la coalición peronista. Vamos a decir que en la elección del 24 de febrero de 1946 fue una, una confrontación entre dos coaliciones. Una de Frente Popular, muy a la derecha porque es un frente popular con el embajador norteamericano, con sectores del Partido Conservador, ¿Sí? es, una, es un frente popular muy a la derecha. Un frente popular contra un bloque populista. En la elección de 43 no hay una alternativa clasista o izquierda que, que preserve lo que algunos sostienen, una suerte de independencia de la clase obrera. La clase obrera ha quedado en su mayoría detrás del bloque peronista y una fracción mínima, la que expresaban los comunistas y los socialistas en, la, en el bando de la Unión Democrática. Ese es el desenlace de esa elección. Bueno, la elección, todos pensaban aún así que la iba a ganar eh, la Unión Democrática. A pesar de que la Unión Democrática la iba a ganar, porque detrás de la Unión Democrática estaban todos los partidos políticos importantes de los argentinos, los que tenían tradición, ¿no? los radicales. Sin embargo, Perón ganó la elección. No la ganó de manera aplastante, la ganó a diferencia de 1.500.000 votos contra 1.300.000 de la Unión Democrática. ¿Cuántos votos sacó el PC? El PC iba con lista de diputados. Es decir, a presidente votaban la fórmula de la Unión Democrática, que obviamente se imaginan a quién, en quién quedó la fórmula de presidente de la Unión Democrática. Al partido más poderoso, los radicales. Tamborín y Mosca. El PC presentó lista de diputados. Apenas sacaron 120.000 votos. sí, Contra... Un millón y medio que sacaron, que sacó el peronismo. El grueso de la clase obrera votó al peronismo. ¿Sí? Seguramente entre esos 120.000, 130.000 que saca el PC hay muchos obreros. Pero la mayoría de la clase obrera ha votado al peronismo. Se ha producido un cambio, una modificación dramática en la cultura política de la clase trabajadora argentina. Asistimos a una reconfiguración de la identidad. Ha fraguado una nueva identidad política que se llama, por el momento, laborismo. Bueno, y el final termina, el PC queda atónito ante el escenario, no puede comprender el desplazamiento electoral, el PC se preparaba para ganar, para ocupar tres ministerios, hablando de los ministerios, ¿no? que con el Videla, el PC quería, ya había charlado con los radicales, tres ministerios ¿sí? en el gobierno de la Unión Democrática, bueno, pierden todo, ¿sí? y se tienen que preparar con la asunción de Perón en junio del 46 a, un, a una nueva etapa política, a la cual no pueden... Les cuesta mucho interpretarla, digamos, mucho interpretarla. Eh, a los, los tuvieron una ventaja, los socialistas estaban peor. Yo creo que algo de esto adelanté. El socialismo nunca lo interpretó, y para el socialismo, para el Partido Socialista, Perón, lice y llanamente, seguía siendo un fascista. Y por lo tanto, no había nada, nada que esperar ni interactuar. Y lo que solo había detrás de la adhesión... Eh, obrera a los trabajadores, era pura demagogia fascista. Y bueno, y el se perdió definitivamente el cargo de la historia. Se convirtió en un partido intrascendente para el campo de los trabajadores. El PC logró, después del golpe inicial, readecuarse. ¿Eh? Hizo un congreso en agosto del 46, y ahí eh, realizó algún tipo de autocrítica. Al parecer hay una observación de Prestes, realizó alguna observación crítica del, del comportamiento del PC en la coyuntura, si acaso el PC no se había, no había quedado demasiado virado a la lucha por reivindicaciones democráticas y había subordinado la lucha por las reivindicaciones inmediatas a los trabajadores lo pues cierto es que hubo una especie de autocrítica y ahí el PC planteó, bueno, el peronismo es un fenómeno político nuevo no es fascismo es un gobierno nacionalista burgués con muchas limitaciones que puede tener algunos componentes progresivos. Lo que tenga de progresivo lo apoyaremos, lo que tenga de negativo lo combatiremos. Y así el PC se comportó durante toda la década peronista, apoyándolo positivo, atacando lo negativo. Había muchas cosas positivas que el PC podía sostener, no solo las conquistas obreras, sino el hecho que, por ejemplo, con Perón, se logró el reconocimiento diplomático de la Unión Soviética. Y, entre, y bueno, muchas otras cosas. Esas cosas el PC las apoyaba. Lo negativo, las limitaciones en las transformaciones, en la lucha contra el imperialismo, etcétera, etcétera, lo, lo criticaba. Lo cierto es que el PC ahí mostró cierta ductilidad, cierto pragmatismo, disolvió sus sindicatos y aceptó meterse en la CGT orientada por el peronismo. Bueno, a partir de 1946 se inició otra etapa para el PC, para el peronismo y para la historia política argentina. Déjenme al menos sostener lo último, que qué fue de la vida del laborismo, un tema es que se discute mucho. ¿Qué fue del proyecto laborista? Del proyecto de esa vieja guardia sindical, que después de 20, 30 años, pugnó, pugnó, pugnó, pugnó por obtener conquistas, preservar la autonomía. ¿Qué fue? Fue derrotado. Fue derrotado. Es decir, Perón subordinó el proyecto laborista. ¿Eh? es decir, no es casual las medidas que fue tomando en el 46, 47, 48 el partido laborista lo disolvió y lo reabsorbieron un partido desde el Estado a la CGT, celosa de la autonomía la intervino y empezó a nombrar o propiciar el nombramiento de dirigentes sindicales que le respondía más al Estado que al movimiento obrero es decir, la experiencia de autonomía laborista fue, fue derrotada y triunfó un momento que el terreno de la sociología muchos denominamos como un momento liquidada la autonomía política triunfó una cultura política heterónoma que licuó la independencia de los trabajadores en un nuevo movimiento político como el peronismo que es un movimiento policlasista la base social mayoritaria del peronismo era la clase obrera pero la fracciones importantes de la burguesía también estaban en la coalición peronista y de hecho ejercían su dirección es decir, el peronismo no puede ser confundido en lo más mínimo con un movimiento político por la independencia obrera o con elementos clasistas, sino más bien elementos de conciliación de clases. Qué paradoja, no muy distintos en algún sentido, a los que propiciaba el Frente Popular. Más aún, cuando uno lee el programa de la Unión Democrática en la elección de 46, fue muy parecido a lo que Perón aplicó luego desde el gobierno. Y las medidas que propiciaba el Frente de la Unión Democrática en lo mismo, nacionalización de las empresas de servicios públicos aumento de salarios, convenciones colectivas de trabajo y medidas de carácter distribucionista, nacionalista, estatizante ese programa es el que aplica Perón solo que le aplica liquidando los partidos y sobre todo propinándole al izquierdo una derrota histórica ¿No? una derrota en el sentido que la corre de la, de la representación obrera y la deja no inexistente no inexistente la izquierda no desaparece en Argentina PC no desaparece pero queda reducido a una franja minoritaria gracias